El escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke dijo que cualquier tecnología suficientemente avanzada es totalmente indistinguible de la magia, por eso que los trucos de magia que engañan a la vista son tan, tan atractivos. Asimismo, la inteligencia artificial desarrolla sus capacidades para procesar imágenes y eso está muy en auge en el día de hoy. Pero no todo lo que brilla es oro. Somos Lucía y Manuel. Bienvenidos al canal donde revelaremos los trucos de la inteligencia artificial.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 que era sobre el desarrollo de eh, un sistema de reconocimiento de imágenes, que ponían unas fotos eh, y reconocían si era hombre o mujer y tal. Eh, eso fue el principio eh, de lo que fueron las redes neuronales y lo que hoy se usa eh, para lo que es deep learning ¿no? o aprendizaje profundo. Y esto de aprendizaje profundo puede sonar un poco extraño, pero el deep learning es un uso muy común de la inteligencia artificial. Eh, la idea de lo profundo ayuda a entender este sistema. Pero antes, vamos a repasar dónde estábamos, porque, ¿dónde estábamos? Tenemos la Inteligencia Artificial. Dentro de la Inteligencia Artificial tenemos lo que se llama Aprendizaje Automático o Machine Learning, que esto es, vamos a recordar otra vez, ESO utiliza métodos eh, estadísticos basados en datos para hacer predicciones. Dentro de este Machine Learning, existe lo que se llama Deep Learning. Lo que hace es, es utilizar los mismos métodos que el Machine Learning, pero esta vez los dispone en forma de red para que vaya deconstruyendo los objetos y cada una de estas partecitas puedan ser analizadas en profundidad. Supongamos que nos vamos, no sé, de excursión eh, y queremos eh, sacar fotos de los animales que vamos viendo y de repente eh, volvemos a esta excursión y tenemos muchas fotos de estos animales y no tenemos ganas de estar haciendo eh, una clasificación de cada uno entonces decimos que mejor utilizar la inteligencia artificial para eh, grabar, eh, para descomponer estas imágenes y entender qué animales hemos visto pero para ello eh, lo primero que tenemos que entender es que no es tan sencillo porque para los seres humanos a veces identificar cosas es, es algo inmediato, es algo que nuestro cerebro ya está acostumbrado en cambio para una máquina puede llevarle mucho tiempo y eh, puede llevar también a confusiones Para tener un modelo de Deep Learning de una manera más o menos veloz tenemos dos grandes limitaciones por un lado es la capacidad de computación ¿no? como hablamos en los 50 era casi imposible porque no existía eh, ningún tipo de, de ordenador digital en cambio hoy en día sí, sin embargo eh, los ordenadores que se utilizan para entrenar modelos muy robustos son eh, ordenadores lo que llaman supercomputadores porque eh, tienen demasiada potencia un ordenador ordinario eh, a veces lleva días o semanas entrenar un modelo y por el otro lado tiene que ver con la cantidad de imágenes que nosotros le eh, damos para que este modelo sea entrenado porque de alguna manera, si nosotros queremos que tenga mucha más precisión tenemos que darle muchas, muchas imágenes. ¿sí? Hablamos de miles de imágenes de pajaritos, de perritos, de gatitos, en diferentes posiciones, en diferentes eh, luces, etc. Y para ello, cuantas más imágenes tengamos, más tiempo va a tardar en procesarlas. Entonces hay una forma, digamos, de compensar entre el tiempo que uno gasta y lo preciso que uno quiera que sea este sistema. Por suerte de alguna manera, en Internet existen ya estos datasets, estos conjuntos de datos, de imágenes, ya eh, preparados para entrenar y que están optimizados, está bien, para ciertos tipos de imágenes, pero a veces nos facilitan mucho la tarea. Estas imágenes vienen ya con, con, con una etiqueta, ¿no? es decir, vienen muchas imágenes de pajaritos, muchas imágenes de animalitos y entonces eh, ya sabe el ordenador cuáles son. Sin embargo, para que una máquina pueda entender eh, qué es lo que está viendo es muy diferente a lo que nosotros vemos con nuestros ojos nosotros de alguna manera podemos eh, imaginar eh, qué es un objeto a partir de diferentes luces o diferentes sombras, etc. y eso tiene un sentido inmediato para nosotros, ¿no? lo que decía antes ahora las máquinas de alguna manera no tienen esto por ejemplo si ven eh, esta imagen de esta piedra eh, lo que van a ver es un um, conjunto de luces y sombras o blancos y negros y grises eh, pero que para nosotros sí es una piedra, ¿por qué? porque nosotros podemos abstraernos de todo sentido y eh, entender eh, que es un objeto sin eh, que tenga digamos, una, un aspecto delineado para el ordenador esto es simplemente un objeto en dos dimensiones pero para nosotros en, en tres dimensiones qué? tenemos esta capacidad de, de también generar nuevas dimensiones ¿no? Imaginemos si no también cuando aprendemos eh, de niños, ¿no? de niños eh, aprendemos a asociar por ejemplo el ruido de un gato, un miau es, es un gato ¿no? eh, o escuchamos las patas del gato caminar y así eh, nosotros vamos construyendo una imagen y asociamos eh, los sonidos, los olores, el sentido del tacto a diferentes eh, objetos y animales y, y plantas entonces eh, ya tenemos todo un aprendizaje que venimos eh, trayendo de nuestra historia eh, y nosotros nos permite asociar por ejemplo un dibujo de un niño o de un gato diciendo miau para nosotros es perfectamente entendible en cambio eh, para una máquina no tiene nada que ver con un gato, un gato es solo los gatos que esa máquina aprendió particularmente probablemente con ciertos colores de pelos, eh, con dos orejas, con ciertos fondos, etc. ¿no? y también generan ciertas sombras por lo tanto, eh, si queremos que una máquina aprenda a reconocer eh, un animal en, en sus diferentes formas, como su sonido, su forma de caminar, su, su imagen y además sus abstracciones de esta imagen, tenemos que enseñarle cada una de esas eh, formas de de representación Ahora bien, ¿cómo funciona una red neuronal? ¿no? Eh, ¿y para qué la necesitamos? porque el concepto de Deep Learning siempre viene asociado a esta idea de red neuronal es una idea que fue tomada también del ser humano ¿no? y la idea de eh, nuestras neuronas nuestras neuronas están conectadas como una red y éstas emiten eh, una señal unas a otra y van reaccionando y, aunque poco sabemos sobre ellas pero esta idea muy básica es tomada para esta forma de análisis ¿sí? lo que hacemos es eh, repartir en trocitos eh, los datos, por ejemplo una imagen y lo que hacemos es que cada eh, cada neurona o cada, cada jerarquía va estudiando pedacitos de esa imagen y le va pasando unas a otras eh, una información, ¿no? un peso eh, de esta manera eh, al utilizar eh, lo que habíamos aprendido en, en capítulos anteriores sobre el teorema de Bayes genera eh, una forma de eh, probabilidad de la posibilidad de que en cada caso sea eh, la imagen que nosotros estamos buscando, ¿no? un gatito, un perrito entonces de alguna manera eh, a través de toda esta red podemos ir viendo cómo eh, la red puede eh, predecir o puede interpretar una imagen, lo que no quiere decir es que podamos saber exactamente qué es lo que esté haciendo el ordenador en cada paso de la red. Muchas veces eh, es lo que se dice, ¿no? una caja negra porque no podemos realmente saber si los sistemas eh, lo están haciendo de la forma que nosotros creemos que lo hacemos. Aquí entra en juego otra doble dificultad que tiene que ver con eh, la imposibilidad de comprender qué es lo que hace la inteligencia artificial. Para entender un uso real del Deep Learning, podemos hablar sobre un uso que es muy común, que es la identificación por reconocimiento facial. Hoy en día, los sistemas de reconocimiento facial están altamente extendidos. Por ejemplo, se utilizan eh, para sistemas de seguridad y control fronterizo. Hay algunas, algunos países que están muy tecnologizados, como Singapur, que ya están incorporando el reconocimiento facial como un documento de identidad. También se están desarrollando productos y servicios en este campo, como por ejemplo, entrevistas de trabajo o exámenes en línea. El aprendizaje profundo tiene muchos usos. Puede ser utilizado para detectar otros objetos, para aprender movimientos en videojuegos o para generar nuevas obras de arte. Así es, en el próximo capítulo hablaremos un poco más del reconocimiento facial y sus consecuencias. Más adelante profundizaremos sobre el uso del Deep Learning en el manejo de coches autónomos y en la asistencia para generar nuevos contenidos. Y por eso no tienen que olvidarse de suscribirse y dejar también sus comentarios. Además, los invitamos a seguir a nuestra nueva cuenta de Instagram donde comentamos las novedades de la semana en el mundo de la inteligencia artificial. En esta ocasión, les recomendamos un libro muy especial. Redes neuronales para bebés o Neural network for Babies de Chris Ferry y uh, la doctora Sarah Kaiser. Eh, para esos pequeños científicos que quieran aprender un poco más sobre las redes neuronales con dibujos muy muy aptos para eh... todo público en realidad así que nos vemos la próxima y eh... hasta, hasta la adiós! próxima Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. no shit